Hola Perrunis, ¿Querés este banner rotativo con tus redes sociales totalmente gratis? Mira el video y déjame un like si te gustó. En la descripción del video les voy a dejar un link en el que llevar a la página de Stream Elements. Aquí se deben loguear con la cuenta que ustedes quieran. Puede ser Twitch, YouTube, Facebook o Trovo. En mi caso la voy a hacer con Trovo. En logueados automáticamente se les va a crear este overlay llamado Social Showcase by Bresi. By Brezi es la persona que creó este overlay. Bien, le van a dar editar. Una vez que se carga, van a ver el banner totalmente ya en blanco van a ir a social showcase a la izquierda arriba settings van a ir a social network aquí nos va a permitir cambiar el nombre de las redes sociales en este caso como ejemplo colocaremos mi tweet salvar copian el link de la url de este overlay van a su obs signo más una fuente navegador le ponemos banner para identificarlo y lo pegamos